Thank mm -hmm. you. Está claro que no digo todo lo que pienso, ni siento, ni muestro todo lo que vivo. Nadie sabe que hay días en que la vida no me funciona, ni que estoy atrapada en un mal querer que me desgasta, me consume y que lucho por soltar. Me victimizo por mis malas decisiones y que me dan ganas de mandar toda la mierda y volver a comenzar. Nadie sabe que hay días que me pesa respirar. Esos días cuando la vida me sabe mal y me dice a todo que no. Me detengo a ver mi galería de Instagram y analizo que lo que posteo es un mundo ideal, construido por momentos que hacen parte del día a día y que tal vez representan algo que quiero comunicar, pero que en el fondo no es algo muy real. Salir a comer ya no es el mismo ritual. Puedes hartarte y quedar llena. Y al final, sentir el mismo vacío. Pretendo mostrar una vida perfecta, llena de atardeceres, gatos, perros, gente de mi querer, flores, lugares, de imágenes bonitas que muchas veces pasaron por la retina, mientras la vida se caía a pedazos. Eso es lo que quiero que vea la gente de mí. No quiero mostrarme débil, ni triste. Quiero vender una vida que deja ver solo la primera capa, la superficial. La que no hay que destapar ni entender, porque no muestra dilemas ni tragedias. Es autocensura. Todos lo hacen. ya vamos a hacer. ¿Deseas pagar en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. ¿Deseas incluir el servicio? Sí. Muchas gracias.